María Cano. El mercado de las flores viene creciendo de forma considerable. Esto ha permitido la reducción en el valor del producto debido a la alta oferta existente en el mercado. Así como buscar productos sustitutos que les permita garantizar la eficiencia financiera en sus organizaciones. De esta forma, los empresarios del sector floricultor del oriente de Antioquia están interesados en fortalecer las estrategias de mercadeo a nivel nacional e incursionar en mercados internacionales que les facilite penetrar con sus productos en búsqueda de nuevos demandantes, sin sacrificar costos y fortaleciendo las unidades comercializadas. La empresa Flowers Power está interesada en desarrollar un plan estratégico de mercadeo e incursionar con su oferta en los mercados internacionales a través de la exportación de flores a Costa Rica para la temporada de fin de año. Es de saber que algunos productos colombianos, incluyendo las flores, gozan de reducción en las barreras arancelarias a este país gracias al acuerdo comercial suscrito. De igual forma, Existe afinidad cultural y comercial que ayuda en la gestión del producto, su comercialización y promoción, alineados a la propuesta de mercadeo definida para su incorporación en este nuevo mercado. De esta forma, se hace necesario que Flowers Power emprenda una tarea de desarrollar un plan estratégico de mercadeo y un plan de mercadeo internacional articulados que faciliten el cumplimiento de los requerimientos, tales como las preferencias arancelarias, las condiciones de comercialización en el mercado objetivo, los requerimientos técnicos y legales y la apuesta comercial nacional e internacional desarrollada. Algunas de las preguntas que deberían tener presente world Power son ¿Cuál es el planteamiento estratégico definido para fortalecer el mercado nacional e incursionar en el mercado internacional? ¿Qué factores respecto al producto, precio, canal de distribución y comunicación facilitan la identificación del producto en los mercados internacionales? ¿Cuáles son los documentos que deben presentar el exportador o importador para gozar de preferencias arancelarias? ¿Qué beneficios podría obtener en su producto por estas preferencias? ¿Qué costos adicionales generaría la omisión de estos documentos? En este sentido, Flowers Power podrá tener claridad respecto a sus expectativas comerciales en el marco nacional e internacional. Asimismo, podrá acercarse a los requerimientos operativos y técnicos necesarios para su penetración en el mercado internacional, logrando incursionar con las flores en los públicos definidos en sus segmentos de mercado.